Sí. Finodex ha sido una propuesta de aceleración a nivel europeo de empresas que estaban interesadas en reutilizar datos abiertos. Entre los resultados que hemos conseguido han estado pues, la aceleración de 101 empresas de 19 países de toda Europa. Además, hemos financiado pues, con unos 4 millones y medio de euros a estas empresas que a su vez han sido capaces de levantar a través de capital riesgo y otras oportunidades de financiación casi unos 10 millones de euros. En nuestro caso es muy claro que los datos abiertos y el emprendimiento van juntos. De hecho, nosotros solo hemos elegido empresas que estuvieran interesadas en reutilizar datos abiertos, con lo que para nosotros la apuesta empresarial y los datos abiertos tienen que ir siempre de la mano. Pues en torno de las 101 empresas aceleradas, yo calculo que más o menos un 60% o así han sido empresas españolas. En los sectores pues hemos hecho un estudio, no estábamos cerrados a ningún sector y donde más hemos visto que se reutilizan datos abiertos pues es en el ámbito de las ciudades inteligentes, también en el sector de salud, en transporte, en medio ambiente, aunque es verdad que tenemos proyectos en todos los sectores.